Diario al día. Gracias a nuestros amigos internautas, seguidores al día, por estar conectados nuevamente en una nueva edición de diálogo, entrevista que tenemos ahora con uno de los personajes ¿no? que eh, lo conocen mucho en redes sociales, como es eh, Julián, ¿qué tal? Saludos, es una influencer, fotógrafo profesional también, conocido pues, en el mundo de de las estrategias, ¿no? En el mundo virtual podríamos decir que la hemos visto mucho. Julián, ¿qué tal? Antes de iniciar este diálogo, hoy vamos a hablar sobre todas las estrategias en redes sociales. Hoy vemos TikTok, vemos Instagram, vemos Facebook, los Reels, cómo utilizarlo, las historias. Vamos a hablar un poco con Julián, pero antes le queremos dar la bienvenida para que también salude a la audiencia. Saludos, Julián. Muy buenas noches Guido, para mí es un placer estar acá, quiero agradecer primeramente a ustedes por darme la oportunidad de poder eh, tener este conversatorio con ustedes que me parece muy importante, eh, me siento honrada de estar aquí, es la primera vez eh, y nada, agradecerles a todos ustedes que están pendientes de esta, eh, este conversatorio que quizás pueda servir a muchos de ustedes y bueno, pues vamos a conversar un poquito de quizás las curiosidades que más tenemos de las plataformas y qué rentabilidad les podemos sacar. Perfecto, sí, efectivamente. Julián, cuéntanos un poco, bueno, cómo ha avanzado la tecnología ahora, ¿no? En estos dispositivos que vemos ahora, que son los móviles, los eh, iPhone, los um, celulares, los smartphones, como los podamos llamar, que ha venido incursionando y que ahora forman parte de nuestra vida y que los llevamos en nuestras manos. Pero más allá de la tecnología, aparecen las herramientas tecnológicas ahora para poder Comunicar para llegar a masas sociales, llegar a miles, a cientos y a millones de personas en el mundo virtual. Y vamos a escucharte un poco, sabemos que hay un evento previsto también para capacitación y preparación a la sociedad que esté interesada, pero antes vamos a hablar un poco, eh, le invitamos a la audiencia a compartir y estar atento a este diálogo porque seguro será de importancia para todos y sobre todo esa información la cuéntanos ahora sí un poco este proceso. Bienvenida. Bueno, eh, primero yo quiero empezar por decir que las redes sociales y las plataformas digitales son un mar de uh -huh. posibilidades. Un mar de posibilidades en el cual eh, no solamente las personas que son emprendedoras, sino las personas que generan contenido, que les gusta vestir bien, que les gusta quizás, conversar a través de una cámara. Eh, se ha hecho muy común ver que los emprendedores también se volvieron comunicadores entre comillas, ¿no? Porque la profesión de comunicador es una, es una de las cosas que yo digo ahora que vivo de esto. Si a mí me hubieran explicado que para ser comunicadora tenía que también saber eh, producirlo, que también tendría que saber cómo expandir la información que voy a estar haciendo porque de algo tiene que valer el esfuerzo que voy a hacer o la información que voy a, a dar, ¿no? Entonces... Yo lo que he hecho a través de todos estos ocho años que llevo eh, navegando en el Internet, que llevo apasionándome de esto, eh, me, me ha permitido poder expandir un poquito mi conocimiento y poder interna, interna, internacionalizarnos un poquito y ver cómo quizás fuera de nuestro país hay posibilidades, un sinnúmero de posibilidades. Y eso, gracias a Dios, ha permitido que nosotros con nuestras más de 40 marcas que hemos logrado posicionar en la ciudad de Los Ríos, o sea, en la ciudad de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, eh, nos, haya, nos haya permitido dar ese, ese paso a poder expandirnos un poco más y que nuestra marca no solamente quede quizás en un cantón, sino también pueda ser un poquito internacional o nacionalizarlo en sí. Entonces, vamos a conversar un poquito de eso, a ver qué, qué les parece a todas las personas que están acá. Si tienen alguna duda o tienen alguna pregunta, pues también vamos a estarles respondiendo. Perfecto. Bueno, gracias, Julián. <coughs> Al público que también nos nos ve y los invitamos también a poder interactuar a dejar sus comentarios a esta hora nosotros estamos vamos a dialogar un poco sobre todo el manejo la técnica de las redes sociales vemos eh, instagram por ejemplo no vemos facebook y a veces creemos que solamente es de compartir un par de fotografía y listo pero más allá de esto es que podemos conectar con personas podemos vender nuestro producto, un negocio, podemos emprender y llegar al éxito, Julián. Correcto. Bueno, hablamos de Instagram un poquito, que creo que es una de las plataformas que más uh -huh. les llama la atención eh, a las personas cuando logramos tener una conversación. Muchas de las personas me, me han consultado bastante cómo logré eh, alcanzar tantos números en redes sociales. En, más que todo en la plataforma que es un poquito más difícil para muchos pero no es difícil, realmente todas las plataformas es como el, todos los productos o sea, el doctor que se encarga solamente de cirugía estética sabe solamente de aquello claro que conoce la materia general, pero se especializa en aquello quiere decir que es lo mismo, las plataformas tienen cada uno una intención diferente tienen un léxico diferente y tienen nichos diferentes cuando aprendes a diferenciar esos nichos, cuando aprendes a diferenciar cómo hablarles a ese público empiezas a tener esa acogida. Yo justamente venía analizando la página del día y le decía a mi mamá, una de las cosas que quizás mucha gente se consulta es que cómo un video se viraliza y cómo los demás no. Quizás uno sí tiene muchísimo más alcance y cómo los demás no. Es igual que el periódico. Hay periódicos que se dedican solamente a, a, a tener un título exacto y la gente lo, lo logra definir. Eso se llama identidad. En la plataforma también es la identidad digital. Entonces, Instagram, si yo hace tres años atrás les decía a mis amigos, ustedes eh, van a generar dinero a través de Instagram, estoy segura que nadie me hubiera creído, porque se los dije a muchos. Actualmente la plataforma Instagram te, por, te permite monetizarte y poder generar, o sea que todos los videitos que se compartan también te den un poquito de, de dinero para poder seguir generando, esa es la intención de la plataforma. Entonces, cuando ya dejamos de verla como un medio digital y comenzamos a verla como un trabajo, tiene que tener un orden. Así como ustedes, quizás como al día, supongo, estoy segurísima, que tienen un cronograma, tienen horarios, tienen un calendario, tienen una forma como uh -huh. tal, no son igual al resto de diarios digitales. Diario. Entonces, eso es lo que genera. La identidad digital es uno de los factores más importantes. ¿Cómo se hace eso? Una investigación y que es una de las, de las tácticas que vamos a estar dando en el workshop. Gracias a todos nuestros amigos internautas, seguidores al día, recordándole también que este viernes ya Diario al Día se encuentra acá en nuestras manos, estará pues, en los principales puntos de ventas en la provincia de Los Ríos, bueno, lo pueden encontrar en su edición y digital también en www.aldía.com.es y bueno, estará también... En Instagram estarán, pues en Facebook, en TikTok, bueno, en todas las plataformas también, para que nuestros lectores puedan estar informados. Ahora bien, Julián, este tema, eh, bueno, yo tal vez sea uno de los eh, ciudadanos que esté escuchando esto, ¿por qué puedo decir, a mí me va a interesar aprender a manejar redes sociales? Es lo que generalmente se puede preguntar, tal vez alguien que nos está observando en este momento y cómo puedo acceder al conocimiento no porque entendemos que Julián nos va a hablar de este evento que va a tener este workshop eh, básicamente es por sus experiencias sus vivencias sus experimentos no de seguro pues hubieron grandes eh, fracasos como también grandes logros no a perfeccionar y alguien decía, no ¿cómo podemos trabajar con el algoritmo propio de las redes sociales? Cada quien, cada plataforma tiene su propio algoritmo y cómo atribuirle las mejores formas para llegar al éxito. Ok. Bueno, el, el mito del algoritmo es un mito cierto. Realmente, si nosotros entendemos uh -huh. cuando entramos. O sea, hay mucha gente que ve personas famosas en redes sociales y dice yo quiero ser famoso como él, o quiero tener el, el, el engagement que tiene esa página, etcétera, etcétera. Pero... Eh, te voy a preguntar a ti Guido, a ver, yo conozco ver. al día desde que empezó, soy fiel eh, seguidora del día. Uh -huh. ¿Qué ha permitido a ti como plataforma expandirte un poquito más? Porque quizás al principio solamente subían información. ¿Cuándo te diste cuenta tú que era necesario también subir videos? Bueno, eh, yo creo que siempre tenemos desafíos, tenemos retos. Y, el, y los tiempos son cambiantes, ¿no? los jóvenes, la sociedad cambia sus hábitos, sus costumbres de poder a consumir lo que antes, por ejemplo, ¿no? veíamos eh, este producto ¿no? que era muy, muy consumible ¿no? y resulta que las nuevas generaciones empiezan, empiezan a consumir ahora otro producto ¿no? y le gusta lo visual, le gusta algo rápido, algo light, entonces nosotros luego de conocer los comportamientos, el estudio que se hace, empezamos a generar contenido que vaya pues, con lo que consumen los jóvenes, los, los, los no tan jóvenes, y eso nos, nos genera pues, una agenda de trabajo para alcanzar el propósito y el éxito deseado. Ok, claro, correctísimo. Una de las cosas que yo veo muy, eh, que, que tengo mucho en común con lo que acabas de decir, es investigar. ¿Qué tipo de nicho estás apuntando? Como sabemos, las plataformas anteriormente eran más utilizadas por jóvenes. Luego fueron incrementándose las personas un poquito más adultas y empezaron a dejar el televisor. Cuando ya dejamos de comenzar a ver una película, la veíamos 15 minutos y el resto del tiempo en el celular. Yo siento que en el momento que las personas pasan a video, lo que hacen es Cuando la credibilidad. Es diferente que yo venga y te cuente a ti, oye, pasó algo aquí en la esquina ta, ta, ta, ta, tú lo vives y me crees, pero si te traigo un video, yo te voy a creer y no tengo otra opción que creerte. Cuando tú le das esa apertura de confianza y credibilidad, la gente ve tu producto, sí es cierto. Luego de eso expandimos un poquito más y comenzamos a buscar relaciones públicas, que fue ahí el avance cuando comenzamos a integrar marcas dentro de, un de una empresa. Que ahí empieza a haber un poquito más de posicionamiento y respaldo. El mismo respaldo que hay físicamente de poder decir recomendación, la recomendación digital son las marcas o las marcas que respaldan la, la empresa. Entonces empiezas a expandirte. Las redes sociales no tienen un, un, una, una como tal eh, una de regla, ciencia ¿no? de que dicen, no, es que el algoritmo es lo que hace todo. No. Ni el algoritmo, ni la plataforma, ni nada. Porque si fuera así, todo el mundo fuera famoso en redes sociales o fuera viral. Pero cuando te das cuenta de esos detallitos, empiezas a ver que, ok, voy a generar credibilidad ok, voy a generar respaldo, mucho más. Este público te lo cree el joven, pero el público adulto te lo cree porque ve marcas representativas respaldando tu producto. Y así sucesivamente vas generando lo mismo que haces en la vida tradicional, lo tienes que hacer en el mundo digital. Eso es uno de los factores que en realidad ayuda a que la marca siga expandiéndose. Ahora, ¿cómo me expando? Las redes sociales, escuchaba ayer de Danito mismo, me decía: Nosotros no somos influencers, nosotros somos artistas celebrity. Yo le decía, Artista celebrity. Y me dice: Mira, el maquillador tradicional maquilla bonito y ya. Lo contratan porque maquilla bonito. Pero el artista celebrity genera contenido, maquilla increíble recomienda marcas y te hace un show cuando das las capacitaciones esto es solamente tu trabajo lo que tú vivas con tu vida aparte es totalmente diferente y es algo que la gente debe comenzar a darse cuenta las plataformas solamente son un trabajo como trabajo pero si tú quieres tener una página como tal, personal, también la puedes generar, pero tenemos que dividir eso porque la plataforma, ese es el, el, el gran llamado metaverso cambiar todo lo, lo que vives en lo tradicional a lo digital. Por ejemplo, uh -huh. tú me hubieras creído hace dos años atrás si yo te hubiera dicho, ya no vas a comprar en Mercado Libre ni en OLX, vas a comprar solamente en Marketplace. Uh -huh. no, eh, bueno, Una le de cuento, las opciones... Eh, es, sí, sí, le cuento que yo vengo investigando desde el año 2006-2007 un poco el tema tecnológico, y por eso nace también Diario al Día, porque ya desde el año 2007-2006 veníamos nosotros conociendo, viendo el mañana. Y nos decían, recuerdo que nos, nos decían, no, Guido, prepárate, lo digital es lo que es mañana, me decían. Por eso nació Diario al Día, mientras nosotros aprendíamos el conocimiento para desarrollar sitios web. Y se combinan los conocimientos y las acciones. Entonces, el tema, lo que acabas de mencionar, ¿no?, por eso Mercado Libre o LX, no siempre, y eso es lo que empieza a cambiar en la vida. A veces creemos el patrón, el patrón que es el ir y venir, y creemos que siempre es así. Pero el mundo cambia, y de la noche a la mañana ese patrón que era el ir y venir, ya no, ahora tenemos que salir y volar tal vez, o saltar. Ya no es caminar, sino utilizar otros mecanismos o otros medios de transporte para llegar a la meta. Y es cuando nosotros debemos estar preparados con los cambios tecnológicos de los software, aplicaciones, que lo tenemos en nuestras manos, ¿verdad? En nuestras manos ahora. Correcto. Totalmente. Yo siempre me dicen, pero ¿cómo genero contenido de valor? ¿Cómo mm. humanizo mis redes? Humanizándola. ¿Qué haces afuera que no hay adentro? Por ejemplo, en pandemia todo el mundo hizo teletrabajo. Siempre existió el teletrabajo en las empresas grandes. Siempre. Nadie quería cogerlo porque se aburrían hacerlo en casa, pero cuando se dieron la oportunidad pudieron emprender en otras cosas. Entonces la tecnología lo que hace es un avance hasta para que el humano avance un poquito más, pero nosotros a veces nos volvemos un poquito conformistas. Entonces ahí cuando hay que tener un balance y hay que comenzar a investigar un poquito más y saber a dónde queremos apuntar, porque no es como lo que acabas tú de decir, tal cual. No siempre va a funcionar la misma fórmula. Por eso el algoritmo no es un secreto. No existen las horas hot. Yo voy a enseñar eso, una, una de, las, de, de, las, de las técnicas que vamos a dar, es cómo definir y jugar con tu algoritmo. Por ejemplo, hace menos de un mes lancé un video en TikTok. Yo en TikTok tenía 50 mil seguidores, pero porque subí ahí contenido cuando vivía en México. Pero resulta que lo lanzo y tiene 3 millones de reproducciones. Para mí es súper raro, porque yo le decía, claro, yo genero eso en marcas, en influencers, artistas. Gracias a Dios hemos venido trabajando con todos ellos y nos ha ido bien. Pero en mí, ¿qué fue lo que yo hice de raro para que genere 3 millones de reproducciones? Llamá Estamos hablando que el país tiene 18 millones de habitantes. Yo solamente me faltaron 15 millones y ya. Pero lo más increíble de las redes sociales es que ni siquiera los 3 millones pertenecen solamente a Ecuador. Me permite expandirme también internacionalmente. Y ahora, claro, ¿qué es lo que me permitió? Entender que en la plataforma son humanos. Que el humano hoy se levanta gustándole algo y mañana no le gusta. Y que dentro de las plataformas... Hola. Hemos perdido la conexión con nuestra invitada, con Julián Zambrano. Esperemos que se recupere. Estamos en un en una, un diálogo, en una entrevista virtual, ¿no? Un poco utilizando la tecnología, estamos en estudios. Hola. Hola, nos escucha, nos escucha Julián, hemos, hemos perdido conexión, hemos perdido conexión, ahí estamos, sí. ahí estamos Julián. Por un momento se parece Ahí me es, escuchan. Sí, sí, ahí sí, se les fue, se les fue por ahí el internet. Ya estamos, estamos sí. claro y fuerte. Así es el internet, él, él tiene emociones también. <risa> Entonces, bueno, te explicaba. Las redes sociales, cuando tú dices cómo humanizo, entender que dentro de las redes sociales hay todo tipo de público. Entonces, cuando decimos cómo nos damos cuenta, por ejemplo, yo soy de las personas que estoy segura que todo el mundo que me sigue tiene de motivaciones o palabras de desamor full descargadas. ¿Por qué pasa eso? Porque es un humano. Ese nicho también existe. Y, y ese nicho también te consume producto y también te consume artistas, y también te consume influencers. ¿Cómo llego a ellos? Tratando de unir esa arañita. Entonces, el, el, el este es, es sentarnos un ratito, analizar, por ejemplo, una de las cosas que, ya te digo, yo abrí el campo en TikTok y dije, ¿a qué, qué hora es buena? Y me dijeron, esta hora, esta hora, esta hora, esta hora. Y yo lo subí a las 11 de la mañana. Y a las 11 de la mañana se viralizó el video. 11 de la mañana no es una buena hora para TikTok. Sin embargo, abrí campo. ¿Por qué? Porque mi contenido era era tan per... o sea, era, era tan llegadero que a cualquier hora iba a llegar. Lo mismo pasa cuando en un digital subo una noticia. Lo que me vas a decir de una, lo que quiero ver. La gente es vaga. La gente lo que quiere es entrar, ver, enterarse y chao. De chao y, y a lo exacto. mucho, compartirlo a sus amigos. Y que ellos, ah, mira, fulanito de tal, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces, cuando ya vemos todo, ese, todo eso, solamente es un factor de jugar. Jugar con las mentes del resto, pero para bien. Porque así como existe contenido bueno, también existe contenido malo. Perfecto. Vamos a indicar ya cuándo va a ser este curso, dónde va a ser. Y bueno, lo que se va a enseñar, vamos a...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 Regresamos nuevamente. Julián, ahora sí, cuéntanos por favor la audiencia que tenemos en este momento, cómo yo puedo ser parte de, este, de esta capacitación, de esta preparación, de este taller que va a entregarle a, lo, a los ciudadanos, a las personas. Sabemos que va a ser presencial en la ciudad de Quevedo. Cuéntanos detalles cómo está estructurado pues, el aprendizaje, el conocimiento que se va a impartir. Este 31, domingo 31, que a propósito es mi cumpleaños, este, Juliana. 31 es mi cumpleaños. Entonces, está invitado, cordialmente invitado como, como invitado especial. Ya, wow, estoy invitado. Ok, bueno. Gracias. Te comento, verán. Justamente también, pues, aprovechamos que estamos acá en la entrevista para poder obsequiar dos, dos cupos para el workshop. Realmente cuando decidí hacer este workshop fue cuando vi la magnitud que era la marca Danito Villacres. él es mi gran amigo hace ya dos años atrás y cuando lo conocí, lo conocí como una persona natural, no como Danito Villacrés y me invitó a, a su graduación, cuando vi la magnitud, cómo él sabía ordenar todo desde las plataformas digitales como la parte física, cronogramas, certificados, personal y tenía un sinnúmero de alumnos, dije... ...desde lado de una persona como él, y fue ahí cuando le dije ¿Qué te parece si para mi ciudad, que es y ha sido representativa e importante para mi carrera como tal, podemos generar un pequeño workshop, un evento que pueda servirle no solamente a mí, sino también a las personas que también les gusta el arte, como el maquillaje. ¿Qué tal si hacemos algo accesible para ellos y podamos generar todo esto? Muchos amigos del medio decidieron unirse este domingo, bueno, el domingo 31 de julio, van a estar presentes mucha gente del medio, con el fin de poder también quizás contarles un poco cómo ha sido la experiencia de ellos en las plataformas, qué les ha ayudado y qué pueden también generar. Y mi intención también es poder generar contenido ese día. Así que toda la ciudadanía que vaya, todas las personas que deseen entrar al curso, eh, van a tener la oportunidad también de generar contenido con personas del medio, que es algo que nos va a servir a potencializar. A veces nosotros tenemos miedo y vemos a alguien famoso al lado y decimos, qué vergüenza, es que no, es la oportunidad de poder generar algo. Y si ese, eso de ahí te permite expandirte un poquito, bienvenido sea. Entonces, Julián, eh, Julián por eso A ver, tenemos una audiencia, mencionaste que vas a entregar dos, dos cupos, dos cupos. No sé si hacemos participar a la audiencia que está ahora, que compartan, que compartan este diálogo, esta transmisión. Y, y bueno, al final, imagino que usted escogerá cómo va a ser el los ganadores de este, de, esta, de este taller en este momento quienes nos están observando Ok, pues no sé si tú me lo dices lo hacemos como sorteo eh, lo damos para que se sortee el fin de semana o lo hacemos hoy mismo como tú me digas tenemos ver, dos cupos a disposición Bueno, hagamos algo para la audiencia que en este momento nos está observando primeramente queremos que comparta la transmisión comparta la transmisión y etiquete amigos etiquete amigos, las personas que compartan la transmisión y etiquete a sus amigos de, de este diálogo, de este curso y les comente, deje un comentario, inscríbete al curso de taller, que, de workshop que, que se está dando, que se va a emitir este 31, nosotros luego vamos a hacer una revisión, una auditoría de las personas que actuaron, que compartieron y hacemos un sorteo con ellos, inmediatamente daremos públicamente y hacemos otro diálogo, otra entrevista Julián y hacemos una en vivo, y, y mencionamos los ganadores. Eso vamos a hacer. ¿ya? Podemos hacerlo con Danito si gustan, cuando ustedes deseen. Claro, listo, perfecto. Lo podemos hacer el próximo lunes o martes previo al, al evento, ¿no? Yo creo que... Estaban... Entonces tenemos todo este tiempo para poder participar. Perfecto, sí. Bueno, okay. te, te dejo. Sigue explicando, por favor, un poco este taller, quiénes van okay. a estar y el, el tiempo que va a durar y dónde va a ser. El workshop va a durar siete horas. 7 horas eh, pueden ingresar solamente al horario de Danito o pueden ingresar a mi horario. La diferencia es que si ustedes ingresan les beneficia más al completo porque básicamente el valor varía pequeñísimo en, en, en valores pequeñísimos y la información es muy grande y extensa para no poderla aprovechar completamente. Dura 7 horas, va a llevarse a cabo en la mansión de los Chonquí que queda bien el empalme vamos a tener pues la área un poquito más abierta, van a haber emprendedores vamos a tener una pequeña eh, feria de emprendedores, quienes han sido auspiciantes de este evento y que esperamos que pues todos también se puedan beneficiar de ellos, va a llevarse a cabo el domingo a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde guau, esta es una jornada completa, allí hay este, el almuerzo, el desayuno, todo <risa> claro, claro que sí aparte ah, pues vamos a tener de poder aprender millón cosas, Danita. Ayer me sorprendió y me dijo: Vamos a les voy a enseñar cómo yo hago mis videos y cuáles son las aplicaciones. Eso para mí es un lujazo. No todos los magos, eh, como que es, no dicen todos sus los magos, trucos. dicen sus secretos, no, dicen sus trucos. <ríe> Así que hay que aprovechar esta oportunidad al máximo. A ver, seamos claros, Julián, por favor, nos preguntan, ¿cuál es el costo? Démosle valores precisos para que la audiencia okay. ya pueda tener información real. Si, si ustedes eh, deciden por una de las dos opciones, porque hay maquilladores que dicen, bueno, yo solo quiero aprender a maquillar, o no, yo solo quiero eh, redes. Lo interesante aquí es que el maquillaje que van a aprender también es social. Entonces van a haber varios truquitos ahí bajo la manga que les va a beneficiar. El curso completo cuesta 60 y si compran eh, solamente los dos horarios, cuestan 40, cualquiera de los dos horarios. Entonces, ¿cuál es más beneficio, el completo o el dividido? Oh, perfecto. A ver, en este momento voy a colocar el número telefónico, Julián, 098-24-36-038. Okay. Okay. Okay. 038, perfecto. En pantalla ya está el número telefónico, por favor, para que le escriban directamente a Julián a ese número de contacto y puedan tener mayor información para este workshop que se trata. Aparte, un... aparte mi guido, vamos a tener una pequeña reunión con todas las personas del medio. Y bueno, con Danito y mi persona, un día antes para poder compartir, porque la intención mía de hacer este workshop no fue traer una celebridad a la ciudad, no fue traer a alguien que ya tiene una trayectoria. Es que esa persona también comparta y que nosotros sintamos eso cercano. Cuando estuve, tuve la oportunidad de poder vivir en México, el tener cerca a tanta gente del medio, dije, me hizo sentir que sí podía. Entonces, este tipo de actos vamos a estarlos haciendo constantemente. Ahora es uno de los principales Así que los invitamos a todos a que ustedes se puedan unir y puedan participar, inscribirse en este, en este workshop y que puedan llevarse toda la información valiosa que vamos a estarles compartiendo con ustedes. Muy bien. Bueno, hay nuevo público que se ha conectado. Hacemos un resumen rápidamente. ¿Dónde será y, cuándo, y cuánto cuesta? Ok. El workshop va a llevarse a cabo vía el empalme eh, en la mansión de los Chonqui, que es más conocido. Va a llevarse a cabo ahí el día domingo 31 de julio, desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Todas las personas que se inscriban hasta el miércoles van a poder tener pases para la reunión social privada que vamos a tener junto con todas las personas que nos van a acompañar este domingo. Bueno, perfecto. Nosotros quedamos en espera, Julián, con el tema del sorteo. La próxima semana tenemos otro diálogo, otra entrevista para ir finiquitando y que... ¿Cómo están esos cupos? ¿Cómo están las expectativas para que los ciudadanos de la región, no, estamos hablando de Quevedo, de Mocache, de Buenafé, del Empalme, de, de La Maná, Ventanas, Balsar, Pichincha, bueno, todos estos uh, cantones aledaños puedan ser parte también a quienes le pueda interesar conocer más profundo el manejo de redes sociales en todos sus ámbitos y de pronto de allí salgan los nuevos influencers. Que se llaman ahora, ¿no? O los celebrities. Celebrity. Julian, celebrity. <risas> eh, celebrity. Julián, palabra final en este diálogo y gracias por darnos a conocer un poco el evento que vas a hacer este 31 de julio en la mansión de los Chonqui. Hola. Hola. Sí. Ay, sí. Te decía Muchas gracias, palabras finales. Muchas gracias. Eh, bueno, agradecerles a todos ustedes por estar acá que participen, que vean que es una oportunidad les vamos a regalar dos cupos eh, traten de sacar el mayor provecho vamos a regalar los cupos completos o sea, van a tener la oportunidad de estar las 7 horas de capacitación y pues vamos, no, va, no va a ser nada aburrida, créanme vamos a tener mucha variedad de diversión entre todos van a haber muchos sorteos, van a haber muchos regalos tenemos marcas auspiciantes nacionales, eso también me llena de, de, de emoción porque muchas marcas confiaron, así que todo esto ha sido con mucho cariño preparado para ustedes, espero que les saquen el mayor provecho, quiero mucho mi ciudad, la quiero ver crecer, y sé que es una tierra fértil. Perfecto, Julián. Bueno, nos preguntaban el número telefónico en pantalla, está el número telefónico en pantalla, el 098 2436 Pueden comunicarse. Este vídeo estará colgado en nuestra plataforma para que lo sigan viendo, lo sigan reproduciendo y compartiendo a quien puede estar interesado. Julián, muchas gracias. Nosotros nos vamos. Queremos también agradecerle a toda nuestra audiencia que se ha conectado, como siempre, a través de La Señal. Recuerden que este viernes estamos circulando en nuestra edición impresa también. Gracias por todo y toda la información. Encuéntrala en www.aldia.com.es. Muchas, muchas gracias. Buenas noches. Saludos. Buenas noches.